Un objeto de masa M atado a un resorte oscila con movimiento armónico simple. ¿Qué valor debe tener la constante elástica de otro resorte para que al sustituir el primero el periodo se duplique? En un primer caso, el objeto oscila atado al primer resorte. Digamos que la constante elástica de este resorte es K sub 1. Al sustituir este resorte por otro, tendríamos un segundo caso, es decir, otro movimiento armónico simple, en el cual el periodo es el doble del anterior. Esto significa que ahora el objeto tarda más tiempo en realizar cada oscilación. Exactamente se demora el doble de tiempo que con el primer resorte. Digamos que K2 sea la constante elástica de este segundo resorte. Entonces... Si llamamos t sub 1 al periodo del primer caso, tendríamos que t sub 1 es igual a 2pi por la raíz cuadrada de masa m sobre la constante elástica 1, sobre k sub 1. Y t sub 2, el periodo del segundo eh, resorte, del segundo movimiento, sería igual a 2pi por raíz cuadrada de masa sobre k sub 2 así las cosas entonces veamos cómo solucionamos este problema. De inicio tenemos que el periodo del segundo movimiento t sub 2 es igual a dos veces al doble de t sub 1. Ahora t sub 2 ya dijimos es igual a 2 pi por raíz cuadrada de m, de la masa, sobre k sub 2. Aquí hemos sustituido entonces t sub 2 en la ecuación, y esto es igual a 2t sub 1. Entonces será igual a 2, sustituimos t sub 1 y nos queda 2pi, por raíz cuadrada de masa sobre k sub 1. Ahora, observamos que 2 pi se repite en ambos lados de la igualdad, podemos cancelarlo, lo simplificamos y nos queda raíz cuadrada de masa sobre k sub 2 igual a 2 por raíz cuadrada de masa sobre k sub 1. Ahora, elevamos al cuadrado esta ecuación para poder simplificar el radical, y nos queda de la siguiente forma. En el lado izquierdo se cancela el radical, y nos queda tan solo masa sobre k sub 2, igual, aquí elevamos 2 al cuadrado, nos queda 4, a su vez elevamos el radical al cuadrado, y nos queda masa sobre k sub 1. De esta manera ahora vemos que la masa se repite también en ambos lados de la igualdad, la simplificamos y nos queda entonces 1 sobre k sub 2 igual a 4 sobre k sub 1. Aquí podemos invertir los, las fracciones y nos quedará k sub 2 sobre 1 y en el lado derecho haciendo la inversión nos queda K1 sobre 4. Entonces hemos encontrado que K2 sub es igual a la cuarta parte de K1. sub Esta sería la condición que debe cumplir la constante de elasticidad para lograr que el periodo en el segundo movimiento del segundo caso, del segundo resorte, sea el doble al periodo del primero.